Sí, en primer lugar, quisiera aprovechar la tribuna para expresar la profunda vergüenza que, como hombre, siento por el hecho de que haya hombres capaces de cometer violaciones, porque todas y todos sabemos que la sentencia que ayer conocimos dictada por jueces hombres eh, es una sentencia injusta ante lo que sabemos todas y todos, que es una violación. Estoy seguro que la consejera San José también comparte esta opinión. Señora San José, desde que se firmó el acuerdo de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para esta legislatura, hemos venido escuchándoles a ustedes, y en especial a usted, como consejera de Trabajo, la importancia que supuestamente tiene para el Gobierno el diálogo social. Y, sin embargo, han sido ustedes mismos, el Gobierno, quienes han acabado de dinamitar ese diálogo social. Diálogo social que, por otra parte, tampoco habían conseguido que fuera precisamente el mejor ejemplo de buen entendimiento entre las partes, a excepción del buen entendimiento entre el Gobierno y la patronal, como nuevamente se ha evidenciado estos días. Una vez más nos encontramos con un Gobierno que rellena los papeles con buenas intenciones en cuanto a las relaciones laborales, pero que luego en su práctica cotidiana demuestra que hace todo lo contrario como se ha demostrado estos días. Entre los principios inspiradores del acuerdo de gobierno que le llevó a usted a dirigir el departamento se encuentra el impulso del diálogo social en las políticas de empleo y reactivación económica y la consolidación para ello de un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales. Este Gobierno ha actuado en sucesivas ocasiones de manera abierta contra ese principio que plasmaron en su acuerdo de gobierno despreciando diferentes posiciones de los agentes sociales hasta el punto de reprocharles que tengan opinión sobre diferentes cuestiones sobre las que ustedes consideran que no deberían opinar. Contra esos principios también ha venido actuando este Gobierno cada vez que hace recaer sobre la espalda de los sindicatos toda la responsabilidad sobre la falta de diálogo social o sobre la falta de acuerdos cuando no los hay. 28 de octubre de 2007, de 2017, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y LAB con el AISK que excusaron asistencia por no poder venir ese día, comparecieron en este Parlamento a petición del Carrequín Podemos para exponer su visión de la política industrial. Y en esa ocasión criticaron la gestión del Gobierno y denunciaron que el Gobierno vasco no les haya dado voz dentro del último plan industrial. Ustedes, en su programa de Gobierno, adquirieron el compromiso de impulsar el diálogo social como el mejor instrumento para la concertación de políticas públicas en materia sociolaboral. A tal fin, se comprometieron con un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales integrado por el Gobierno vasco, las organizaciones sindicales y las empresariales. Entre los principales sindicatos, algunos decidieron participar en la mesa de diálogo social porque entendieron que esa mesa podría ser efectivamente un espacio donde dirimir las diferencias con la patronal y donde abordar las cuestiones relacionadas con las políticas públicas sociolaborales, también con el Gobierno. Otros de los principales sindicatos entendieron que esa mesa no cumplía los criterios necesarios para ser una herramienta eficaz y no estaban por ello en la misma. El Departamento de Trabajo y el Gobierno del que forma parte usted, en ningún momento se han planteado qué hacer para conseguir una eficaz mesa de diálogo social donde todas las partes consideraran que era oportuno estar y, aun así, se la han cargado. Se ha cargado la mesa de diálogo social existente al actuar nuevamente de parte. Han negociado unilateralmente con la patronal, ignorando a todos los sindicatos del país, a todos, a los que participaban en la mesa y a los que no participaban. Han negociado con la patronal, marginando a las centrales sindicales y han llegado a un acuerdo solo con CONFEBASC que da vía libre a la patronal en materia de formación de trabajadores y personas en paro, teniendo en cuenta única y exclusivamente las necesidades formativas eh, planteadas por la patronal. Los sindicatos, todos los sindicatos, denuncian los contenidos del acuerdo alcanzado entre su Gobierno y la patronal por los siguientes motivos. Parte de un diagnóstico de parte, un diagnóstico no consensuado con nadie, nada más que con la patronal, y que responde únicamente a las necesidades, precisamente, de la patronal. El Gobierno se limita a aceptar las demandas de los empresarios pone en bandeja a las empresas poder disponer de trabajadores gratis de forma casi permanente. El pasado 16 de abril se hizo público ese acuerdo entre el Gobierno vasco y la patronal denominado Acuerdo Marco de Colaboración por el Empleo y la Cualificación en Euskadi 2018-2020. En su elaboración y firma ha participado el Gobierno al más alto nivel. El Endakari Iñigo Urcuyu, acompañado de las consejeras de Empleo, la consejera <coughs> de Desarrollo Económico y la consejera de Educación, justamente las consejeras que estaban con usted cuando se firmó el acuerdo de la mesa de diálogo social. Más allá de que hoy el Endacari reconozca el error, nosotros no compartimos lo que ha dicho esta mañana. Esto no es un acuerdo abierto, como ha dicho el Endacari. En ninguna democracia del mundo hay un acuerdo entre Gobierno y Patronal para luego decirle a los sindicatos simplemente que se sumen. La posición del acuerdo ya la ha marcado la Patronal y, por tanto, ejerce un derecho de veto e impone su posición. Y ustedes lo fomentan, lo toleran y lo permiten. Ustedes consensúan de forma bilateral un acuerdo que se extiende hasta el año 2020 con la Patronal. Ustedes pretenden tratar una serie de temas que ya ha acordado su Gobierno con la patronal previamente. Eso no es serio y es una vergüenza democrática. No se les puede decir a los sindicatos que se sumen a algo que ya han firmado ustedes con la patronal. ¿Esto es así o no es así, señora consejera? Esto ha pasado. ¿Qué explica, si no, la reacción de los sindicatos estos días? Señora San José, se lo pregunto de otra forma. Esta deslealtad con todos los sindicatos proviene solo de una parte de su Gobierno. En la firma del acuerdo, usted no estaba como consejera de Trabajo, usted, como consejera socialista, está de acuerdo con los contenidos de ese acuerdo y, sobre todo, está de acuerdo con las formas en que se ha llevado a cabo. ¿Comparte usted que se firme ese acuerdo a espalda de las centrales sindicales y ninguneando, no solo a las mismas, sino también a la mesa de diálogo social que dice usted impulsar y defender constantemente? Para la consecución de dicho acuerdo, el Gobierno no ha contado con ninguno de los principales sindicatos de Euskadi y se ha ninguneado, como digo, al órgano permanente de diálogo social. A la vista de lo sucedido, una de las principales apuestas de su departamento en el ámbito de las relaciones laborales, el debate y la toma de decisiones compartidas de políticas públicas con los agentes sociales está resultando un fracaso estrepitoso. Y entiendo que usted es la máxima responsable de ese fracaso. Nosotros hoy queremos saber si tiene usted intención de reconocer la responsabilidad de su departamento y del Gobierno vasco del que forma parte en la ruptura del órgano permanente de diálogo social. Y pensamos que solo hay dos opciones, señora San José. ¿O es usted la máxima responsable de esa ruptura de la mesa, dando carta blanca al acuerdo gobierno patronal que la ha dinamitado? ¿O de lo contrario ha sido usted traicionada por sus propios compañeros y compañeras de gobierno, en cuyo caso yo me pregunto cómo puede usted aguantar al frente del departamento en un gobierno que la traiciona si es así y si no es así ¿Sería usted la máxima responsable de esta cuestión? que Esquerricasco, Presidenta Andrea. Señor Hernández, me interpela sobre la ruptura del órgano permanente del diálogo social y sobre las responsabilidades de la misma. He de reconocer, señoría, que mi respuesta es bien sencilla y le voy a responder con hechos y actitudes que tanto yo como mi departamento hemos mantenido y mantenemos respecto al diálogo social. Además, creo que es una posición que puede hacerse extensiva al conjunto de este Gobierno vasco. En primer lugar, permítame contestarle de manera inmediata. La decisión de Comisiones Obreras y de UGT de abandonar la mesa de diálogo social es una decisión de ambos sindicatos que, como usted sabe, por lo que he dicho públicamente, no comparto. Son decisiones que no comparto y, por ello, desde el primer momento les he solicitado que vuelvan a la mesa de diálogo social. Y créame que haré todo lo que esté en mi mano para que así ocurra. El Departamento de Trabajo y Justicia, efectivamente, es el competente en materia de diálogo social y puedo asegurarle que es una labor que desempeñamos absolutamente convencidos de la necesidad de su desarrollo y consolidación. Entendemos la concertación social como elemento imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad. Mi departamento cree en el tripartismo, en el tripartismo señor Hernández. Una idea, la de establecer acuerdos entre los agentes sociales y los gobiernos que ha sido impulsada por una organización internacional que el próximo año va a celebrar su centenario, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, que es la única agencia dependiente de la Organización de las Naciones Unidas cuyos participantes representan a gobiernos, trabajadores y empleadores. Creemos más que nunca que no hay respuestas que, pueda, que puedan afrontar los grandes retos que tiene Euskadi, que tenemos los vascos y las vascas, sin el compromiso de los agentes sociales y del Gobierno, sin acuerdos que hagan posible una verdadera transformación económica y social. Y para demostrarle que lo que le digo no es fruto de la casualidad voy a referirle hechos y acuerdos que lo avalan. Referencias y compromisos sobre el diálogo social están plasmados en los documentos más importantes que sustentan el actual Gobierno vasco. El segundo de los seis principios inspiradores del acuerdo político entre mi partido, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra y el Partido Nacionalista Vasco, dice textualmente «La política pública de empleo y reactivación debe ser acompañada e impulsada mediante el diálogo social, consolidando un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales y reforzando el sistema vasco de relaciones laborales» lo que se ratifica en el compromiso cuarto del mismo acuerdo que se denomina diálogo social y participación y en el que decíamos impulsar el diálogo social y la participación de los trabajadores en las empresas, reforzando los programas de apoyo económico e incentivos fiscales orientados a este objetivo. El diálogo social se constituye como el mejor instrumento para la concertación de las políticas públicas en materia sociolaboral entre el Gobierno y los agentes sociales. A tal fin, se creará un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales, integrado por representantes del Gobierno vasco y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que manifiestan su voluntad de, participa de participar institucionalmente en el mismo. Como no podía ser de otra manera, estas ideas y compromisos se trasladaron al documento Euskadi 2020, Programa de Gobierno para la Undécima Legislatura. Programa de Gobierno que tiene un apartado por el diálogo social, la economía social y la seguridad en el trabajo, con un compromiso sexto con seis iniciativas que se refieren al sistema vasco de relaciones laborales, a la promoción del diálogo social y al impulso de la negociación colectiva. Pero voy a decirle más. En todas las ocasiones en las que el Departamento de Trabajo y Justicia hemos tenido, eh, hemos tenido que ra, eh, para ratificar nuestra apuesta por, es, por el diálogo social, así lo hemos hecho. Y como muestra voy a referirme al programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica, en el que a instancia nuestra se incorpore el ámbito operativo 8 para la mejora de la calidad del empleo. Sus dos primeras líneas de actuación prioritarias se establecen la participación institucional en el diálogo social y la promoción del diálogo social y la participación de la empresa. Señoría, no tenga ninguna duda que es una práctica que no vamos a olvidar a lo largo de toda la legislatura. Hemos asumido con absoluta lealtad y convencimiento los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura. Los acuerdos de 22 de julio de 2016 y que hemos eh, querido ratificar en la reunión que yo misma convoqué el 18 de julio de 2017. A partir de ahí nos hemos eh, esforzado en la búsqueda de acuerdos. Hemos constituido grupos de trabajo que se han reunido en, en el Consejo de Relaciones Laborales con la garantía que ofrece su participación en estos grupos de trabajo. He de reconocerle, señor Hernández, que hay temas que, por su complejidad, requieren de tiempo y, desde luego, mucha negociación. Para muchos, seguramente, con demasiada lentitud, pero siempre se han tratado con la voluntad de acordar. Todo esto da lugar a que los clásicos ausentes menosprecien la mesa, pero a ellos hay que recordarles que no hubiera existido el acuerdo interprofesional del 17 de enero sin el antecedente de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social del 2016. Por cierto, espero que no haya quedado margen de dudas sobre la defensa firme y contundente que hice de, de ese acuerdo el pasado pleno de control en esta Cámara. Me siento orgullosa de haber contribuido, como creo que así ha sido, a que la patronal demandante haya retirado la impugnación sobre el acuerdo interprofesional. Voy a leerle parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo en materia de negociación colectiva en aquellos también agriamente atacados acuerdos, repito, del año 2016. Apartado, protección del ámbito vasco de negociación. Dice lo siguiente. Para proteger nuestra negociación colectiva sectorial es necesario otorgar, otorgar prioridad a lo negociado en los distintos territorios de la comunidad autónoma de Euskadi. Otorgar prioridad y hacerlo con la mayor amplitud posible a través de un acuerdo intersectorial de estructura que otorgue preferencia aplicativa frente a lo negociado en otro ámbito superior a aquellos contenidos que libremente las distintas mesas de negociación sectorial sean capaces de acordar. Por ello, añade el texto, las organizaciones sindicales y empresariales integrantes de la Mesa de Diálogo Social apostamos por un acuerdo interprofesional de estructura que permita una aplicación real y efectiva de los convenios territoriales de efic eficacia general que se suscriban en la comunidad autónoma de Euskadi. Con esta exposición trato de convencerle de la importancia que tiene de por qué es básico que recuperemos la Mesa de Diálogo Social, que recuperemos a comisiones y a UGT. Es la demostración palmaria de que los acuerdos que se consiguen en ella pueden trasladarse posteriormente a otros ámbitos. En el departamento, el departamento de Trabajo y Justicia no vamos a desviarnos de nuestra línea de actuación. Creemos en los acuerdos tripartitos y vamos a seguir impulsándolos, venciendo todas las dificultades que se puedan eh, dar. Y con respecto a la cuestión que, que, bueno, que me ha planteado eh, sobre la opinión que yo tengo eh, respecto a la reciente sentencia de de, bueno, el juicio de Pamplona. Eh, sí que decir que eh, respeto las actuaciones de la justicia, eh, respeto la separación de poderes y esa ha sido es y será eh, una norma de conducta, desde luego, y, y de compromiso de, de mi responsabilidad institucional. Pero, dicho esto, desde esta afirmación y comportamiento y también desde mi responsabilidad política para eh, intervenir eh, en ella, política y legislativamente, también tengo la determinación y obligación de observar y actuar ante aquellas conductas y situaciones donde considero que la protección de los derechos fundamentales de las personas tienen fallos, carencias y donde los sucesos no tienen el tratamiento que una sociedad moderna merece de la justicia. Un código penal cuya elaboración y, en su caso, modificación depende de la política, en este caso nuestro, no me cabe duda que está hecho con tal consideración sobre el género humano que, en casos puntuales, pudiera verse desbordado por las barbaridades y atrocidades que algunas personas pueden llegar a cometer. Cuando así sucede, la política tiene que cumplir con su función. Técnicamente no voy a opinar sobre la misma, eh, pero sí políticamente voy a opinar sobre esa sentencia y sí puedo considerar y considero que nuestro Estado de Derecho, bien sea en instancias de garantías superiores o en la iniciativa legislativa de Gobierno o Cortes Generales, sí que está emplazada a revisarlo y a dar cobertura y garantías ante delitos sobre los que se aprecie falta de concreción o tratamiento inadecuado. A mi juicio… Eh, ...político, desde luego... ...la múltiple violación de Pamplona... ...así lo exige. Esquerra Casco. No, aclarar que no... solo pretendía respecto a... ...la sentencia de Pamplona... ...compartir una, una reflexión... ...que estoy seguro además que cualquier mujer... ...pues estoy seguro que se siente indignada... ...ante lo que está pasando... ...y cualquier hombre también debería... ...desde luego. Eh, señora... ...señora San José... Eh, me parece, La verdad, me parece bastante grave que, que, habiendo dinamitado esa mesa de diálogo social, habiendo expulsado a los sindicatos, además, pues se tenga la desfachatez por parte del departamento, por parte del Gobierno y por parte también de los grupos que lo apoyan, que lo han expresado, de además decirle a los sindicatos que son ellos los que se han ido y que tienen que volver. Eh, y que además usted eh, se reitere en la lealtad a unos acuerdos con los que han sido absolutamente desleales con la firma de ese acuerdo de manera bilateral con la patronal. Y yo creo que usted hoy eh, pues ha cerrado filas con su Gobierno. Ha cerrado filas con su Gobierno y, por lo tanto, hay una absoluta disonancia entre lo que continuamente dice defender y que hoy ha vuelto a decir que defiende en cuanto a la necesidad y a la importancia que ustedes les dan al diálogo social y la práctica real del Gobierno respecto al diálogo social y las relaciones laborales. y La prueba de ello es la firma de ese documento con la patronal. Ese documento es un documento que afecta a las relaciones laborales y usted no puede decir que cree en la fórmula tripartita cuando firman un acuerdo de esas características de manera bipartita entre ustedes, el Gobierno y, curiosamente, pero no casualmente, con la patronal, porque no lo han firmado de manera bipartita con los sindicatos, ignorando a la patronal. Lo han firmado con la patronal. Y es más que comprensible el cabreo de los sindicatos. Y creo que hoy estaba, además, también justificarse nuevamente en que haya también otros sindicatos. ...que decidieron no participar en esa mesa. Yo creo que un departamento de trabajo que realmente creyese en el diálogo social... ...cuando una parte de los sindicatos no participan en el mismo... ...antes de responsabilizarles de la no participación... ...también debería preguntarse a sí mismo por qué no participan... ...y qué puede hacer que está en sus manos, qué hay que modificar... ...para que todas las partes puedan sentirse cómodas y puedan sentarse a hablar porque no es cierto que haya sindicatos de ningún tipo que se cierren en banda a cualquier planteamiento, porque, es lo que si no, en la realidad de las empresas lo vemos, todos los sindicatos, del pelo que sean, hablan, negocian y llegan en multitud de ocasiones a acuerdos con sus patrones. Y, por lo tanto, a nivel sindical, pues eso no es aceptable. Y un departamento de trabajo ...que crea de verdad, en esa fórmula que usted dice creer... ...se tiene lo primero que plantear a sí mismo... ...por qué eso no está funcionando... ...y por qué no estamos todos. Pero es que además... ...ustedes se han cargado una mesa... ...en la que sí había también... ...algunos de los principales sindicatos del país. Una mesa que dicen defender constantemente... ...y que efectivamente está en los papeles... ...pero eso es algo que también venimos diciendo... ...constantemente desde nuestro grupo... ...es una contradicción, está en los papeles pero no está en la práctica. Y por eso, como yo creo en su buena voluntad, le preguntaba si usted comparte ese acuerdo, porque incluso algún responsable sindical ha dejado caer como que, bueno, esto es una cosa de una parte del Gobierno y que quizás usted no esté muy cómoda en eso. Y si eso es así, a mí eso me parece especialmente grave, porque desde luego yo... Si fuera consejero de Trabajo y Justicia y me encontrase en esa situación, hubiera dimitido al minuto uno de conocer la firma de ese acuerdo. No sé si a sus espaldas, pero desde luego a espaldas de los sindicatos y la, de la mesa de diálogo que usted dice, dice defender. Y quiero acabar diciéndole que la recuperación de esa mesa no se va a dar pidiéndole a los sindicatos que vuelvan a ella. Creo que eso es insultarles. La recuperación de esa mesa, en todo caso, se tiene que dar, en primer lugar, retirando ese acuerdo que han firmado, anulando ese acuerdo que han firmado con la patronal y, en segundo lugar, recuperando la confianza, setándose a hablar con todos los sindicatos. Es que